Eh. Lo primero que tú tienes que corregir como comunicador es que tú dices un acto de irresponsabilidad. Es un acto de irresponsabilidad. No. Porque eso está llamando Oye, a una eso. posible no, situación espérate, crisis. Espérate, El mismo día, espérate, si, lo, si los resultados espérate, no favorecen a Leonel Fernández, no, entonces pudiera haber una crisis violenta. Va, va, está muy bien Vamos a ver tuyo. qué opinado, sí, Entonces, cuando tú dices un acto de irresponsabilidad, no es un acto de irresponsabilidad porque están dando una alerta. Ay, que, que, que, espérate, es. están dando una alerta a la sociedad, al país, de hasta dónde puede llegar las manos del poder que a todas luces, como lo dijo en un discurso el propio presidente, ah. a cualquier costo ah, okay. quiere imponer a un deprovisto de formación política, de participación política, no, pero, a un calificado? desconocido para que dirija al país. Sencillamente, Ustedes, los de ese sector, alitas cortas. ¿Cómo que ustedes? Ustedes, porque yo tú no usted ya te has preocupado no tanto. Entonces, yo no soy de, Anilita, Entonces, soy de Gonzalo... Entonces, pero fíjate pero una me cosa, mentindo. fíjate una cosa, yo lo quiero decir algo. Yo en mi tema ayer planteé hmm. que veía prudente, ya que la propia Junta había admitido que no tenía el tiempo ni había logrado conseguir la auditoría de votación con las nuevas tecnologías. Y no es que se vaya a dejar de transmitir la votación electrónica. Es que también haya un conteo Ahora, ahora del no voto. Creen, ahora no creen en el resultado electrónico. No, espérate, no es que no, tiene, no, es que no tiene. Es que nosotros. Pero que se comprometieron. Pero que nosotros. Sí, que sí, pero que pero perdón. Sí. Ahora están asustados. Okay. No, asustados no. Asustados asustado no. Que cuenten, voto asustado a voto? no, no es, es que este grupo no ha planificado. Este grupo que está tratando de quedarse en el poder no ha dado menos muestra que no sea la de avasallar y pagar con lo que sea y a cualquier costo. Esa es elección. Francis, pero ustedes no confían en la Junta Central Electoral. Es que la Junta Central Electoral está presidida por un hombre que dijo que el Danilo era un Mesías, siendo ya presidente como una especie de, de, de, de, de Dios. Pero que tú no estás oyendo que el no, Castaño Guzmán no se desfasó el continuo. mismo. Entonces, si tú no crees en el Se desfasó el mismo. Pero si tú no crees en el ejército, bueno, no debes nosotros ir al le proceso. estamos dando porque todavía tenemos que tener las instituciones. Le estamos dando el compás. Pero la Rusia. institución tiene no solamente que aparentarlo, sino serlo. Pero en sus apariencias aparenta más ser el armador y el facilitador para que aquí se cometa cualquier cosa. Sí, yo lo que si tú estás confiado. Es que es